Durante esta Semana Santa, las autoridades del Maule han dispuesto a aumentar las fiscalizaciones, lo que comenzó el pasado miércoles 8 de abril, a fin de impedir el desplazamiento de personas hacia segundas viviendas en nuestra región. Eh, vamos a desplegar puntos preventivos sanitarios para efectuar control en cuanto a situación sanitaria de las personas y además eh, control en cuanto a desplazamientos dentro de la región de vehículos y personas. Vamos a desplegar eh, seis puntos a nivel regional eh, dirigidos por la autoridad militar eh, que buscan más que nada eh, establecer controles en todos los nubos camineros y zonas vitales de traslado de las rutas. Eh, por lo tanto, es muy importante esto por cuanto va a disminuirse el tránsito y va a haber mucha más demora en los desplazamientos. Además, vamos a mantener en las principales ciudades donde hemos tenido aglomeración de público en horarios punta, las patrullas militares y de carabineros a pie, eh, buscando incentivar a las personas a que dejen eh, de caminar y de pasear en las calles y se dediquen o a comprar y luego se, se vayan a sus casas. Finalmente, eh, también va a haber un control policial en todas las unidades policiales, fundamentalmente de rutas, controlando todo vehículo y tránsito dentro de la región. Además de lo anterior, las comunas y cada alcalde está desplegando sus propios puntos preventivos sanitarios para controlar eh, situación sanitaria y a través de carabineros también homologar lo que vamos a hacer nosotros hoy en la región. Y en eso, eh, el día de ayer ya ejecutamos una coordinación con ellos de dónde nos vamos a instalar nosotros y dónde pueden ellos desplegar lo suyo en sus comunas. Esto lo están haciendo muy bien los alcaldes y quiero agradecer eh, el esfuerzo y sacrificio de ellos. La fiscalización en estas barreras de ingreso a la región del Maule están orientadas a hacer un control de salud y verificar el lugar de residencia habitual de las personas controladas. Van a ser controladas todas las personas en todos los retenes comunales y localidades vecinas, donde se va a exigir a las personas que transiten su documentación, su licencia de conducir, donde indica el lugar de residencia. Las personas que no cumplan con el lugar de destino, con su residencia original, serán devueltas a sus hogares. Esto significa abstenerse de transitar por la región donde no es su lugar habitual de residencia, ya sea para personas de fuera de la región como la, los integrantes de esta región del Maule. Los puntos de control a nivel regional buscan fiscalizar las principales vías de acceso a la región tanto por sus ingresos norte como por los del sur. Quiero aprovechar de recordar que la facultad señalada en el número 29 de la Resolución 203 del Ministerio de Salud, que prohíbe el traslado de personas a segunda vivienda, es una facultad que solo puede ser ejercida por las fuerzas de orden y seguridad. Dentro del ámbito de sus protestades. No es protestada en ningún alcalde, ya sea que no dispone la posibilidad de cerrar o restringir acceso a las comunas, ni en la práctica, ni hay como Comunicacionalmente por redes sociales o medios de comunicación. Por cuanto esto se encuentra sancionado por la ley, queremos informarles para apoyarlos y protegerlos desde una perspectiva legal. Junto al Jefe de Defensa Nacional, ya hemos coordinado puntos estratégicos para efecto restringir el, el traslado a la segunda vivienda. Junto con ello hubo un reforzamiento del control a nivel comunal bajo la coordinación de los gobernadores provinciales y un fortalecimiento de las barreras sanitarias en vías locales al interior de cada comuna con el apoyo y trabajo permanente de carabineros y la PDI. Sí. En términos generales, vamos a mantener obviamente las medidas de control de toque y de queda en toda la región a través de patrullas del ejército, como también los controles que está haciendo Carabineros y Policía de Investigación. Hoy hemos tenido una reunión con el Intendente, Fiscal Regional, General de Carabineros y Prefecto Inspector de la PDI, en la cual hemos analizado y coordinado una serie de medidas para aumentar la restricción a todas aquellas personas que infrinjan las medidas de toque de queda, como también los traslados que sean eh, controlados eh, de personas que dejan su eh, residencia habitual y se trasladan a otra residencia dentro de la región, lo cual será puesto en ejecución en los próximos días.